Dilo no, no, no. Nunca conozca un amigo Nunca ya quisca chunguito Cang amigos Fernando y Víctor Fárez Yangami, y pañayate yangami Aita mi pucha parisa, aita mi amas parisa puño y letra, de gairoales para ti Cantayas y mi cuyanga, cantayas y mi zakinga Suma sumak mi purisa, cari mi causasa Cantayas y mi cuyanga.